Si es que le colocan 200 me gusta. Ya Me tiro desde el, desde el cerro sí, Si es que le en 200 me gusta tiráis del cerro Del cerro me tiro Hasta el agua, con este frío No, no con este frío Y jugando a ronda nautica <risa> <risa> A un lago que le dicen la sirena, donde desaparece gente perro Así de choro o sea, el lugar estaba como dentro del, del ojo de agua <risa> <risa> Cuidado con el otro, mira para allá viene volado ese loco, ese man ahí sí, estamos pasando la callecita Pero estamos en la, es el corazón es grande estamos en, la... en el pueblo de Romeral eh... estoy de vacaciones estoy de vacaciones, claro, de vacaciones ahí el Magic, así que me vino a ver aquí, a mí me encanta jugar randonáutica, estamos en pleno randonáutica mira que el loco pillarse un reggaeton ah. Eh, eh. ¿Te la sabías, Carlito? Yo me sé todos no, los rellenos no de la vida. Doctor. Tú así, me venías, no me dan así. <risa> no, no lo sé. Ricky de loco, una vez que estaba animando un cumpleaños, y una de las tías dijo: Ya, yo pongo la música para la cita musical. Y puso: Los maletes fuman creepy. Los maletes fuman creepy, creepy, creepy. <risa> ah, y lo otro fue Oye, claro. pero esto queda terrible lejos, es más de un kilómetro. Po? Pues si queda la mierda, sí, sí, si te dije que vamos a llegar de noche a un lugar terrible y tan Oye, pero este el, el no es a un kilómetro, es más de un kilómetro, ¿o no? Mira, estamos recién ahí. A ver, apunte que al... Estamos a la super chucha, como pueden ver. El pedazo azote, vamos. <tose> Vamos por random a un random point de la muerte, no de la muerte, de la buena onda, ¿cierto? <risa> ¿Qué intencionaste vos De la buena de onda. De la Seguimos aquí con nuestro amigo de TikTok. ¿Encontrar algo histórico? ¿Encontrar algo no algo histórico? ¿Encontrar un y de la muerte? No, no ¿encontraron cadáver? No, <risa> yo creo Como que... Eso intencioné yo. Eso, no. eso es lo que quiero yo, eso, eso es lo que... Oye, no, ahí se va a ir Viene a grabar esos señores Están iguales Son dos iguales, pío si Hay dos señores es iguales, y sea por <risa> algo <risa> <risa> <risa> <risa> Cuidado, no agarré de arriba ¿Qué, qué, ¿A qué tengo, tengo acá? acá? Aquí, a ver, firme. ahí, ahí Ahí, ahí firma así, ahí Así Así afirma ahí ¿Cómo así? Sí Vamos ah, a caminando allá, tú decís que gracias esos señores que son se los dos iguales, No, pues, gracias. No se dan iguales ¿Y de dónde apareció ese perro? Tengo en los videos cuando... ¿Qué tal pregunta? Pero va a ser un acercamiento. No, llevamos suavemente. Eso. Eso. Si sí, queréis ir grabando tú también un rato. podemos sí. ir contando. Vamos camino al balneario Pumaiten. Un balneario clásico acá de la zona. Si sí, queréis podemos cruzar para que no muerda el perro gigante. Ese perro no es tan grande parece. Eh... Ay, ah, ya me acuerdo Dorir, pues. tiene unas argollas para a lavar en el Random Point Si, sí, es me trajo los pollo igual Si sí. ¿Y por qué no los trajimos no? de nuevo? De pura lógica que somos, pues, pero sí, tenemos que ir donde el pollo Por encima de tu cuenta de malabaristas y estamos haciendo cosas que no tienen nada que ver con los malabares Siempre Pero es que por eso es que hay un perrito tan bonito en su querido Vamos camino al balneario como ahí clásico de acá de Romeral. Voy con mi amigo Magic. Y... Allí, bueno como pueden ver, una tierra bollante. Ah. Este agave. Un agave. Y seguimos bajando. Ya se empieza a oscurecer. Y me apuraría un poco. <risa> Vamos con el mismísimo Magic. A un random point que queda a la mierda. <risa> a la mierda que queda, Jugando random, hostia. A mí que me dice. ¿Ven, vente acá para la orilla Ven para acá, es por acá Si yo ya me salió un punto por allá cerca Mira, aquí hay un punto loco Aquí fue donde nosotros encontramos la otra vez el brazo Tampoco más para allá ¿Te ¿Encontraron Carlos? Un brazo ¿Un brazo? O sea, vimos un perro, fue loca la hueá Es una historia así como media mitológica, estábamos... Íbamos caminando con el pollo, con Felipe, pero aquí Y había una bolsa negra ahí con dos perros Y un perro sacó una hueá que parecía un brazo, rígidamente Y nos miró con la hueá los higos Y nosotros quedamos para la zorra ¿Y a dónde fue eso? ¿Aquí? Justo aquí A donde tenemos que ir para ir. Esta es la calle Roque Ramón, ¿no? No, es más abajo una más abajo, pero aquí fue donde va a verse esa guá bueno aquí en la parte de aquí siempre tiran veneno igual los guones cagados a la cabeza y los perritos aquí cuando van bajando comen mierda y se mueren ¿Tiran veneno? Sí, aquí, en esta parte de aquí porque la gente bota basura ¿cachai? mira pronto ahí hay basura igual podemos ir buscando weas también por el camino realmente si hay algo raro dañando el teléfono ¿Está en la camarita, amiga? Oh. Hans. Es eso? No es eso? en la eso? debería pasar la última ya pronto, hombre? ¿Sí? cuando con media hora, de un máximo y de... ya Seguimos aquí nuestro random point. ¿Dónde está? Yo te, soy el hombre del teléfono. ¿Dónde está el...? ¿Qué tan lejos estamos del, del punto? La verdad. Tum, tum, tum, tum, tum. Tu, tu, tu, jugando random si ven algo raro, nos avisan, escriben por ahí los comentarios. Tenemos aquí? Estamos llegando ya al, al estero. Y de ahí a mano izquierda, ¿cierto? Derecha. El Parece que está. A ver, estamos ahí mira. Ahí estamos, ya no lloré Ya yo fui como allá, vamos Y ¿eh? vamos a mostrarle a la gente Está jugando randonáutica, mira, ¿dónde estábamos nosotros? Estábamos ahí a oh, la mierda Está como así o no Vamos Hay que ir derecho Después doblar a mano izquierda Subir una mitad de un cerro saltar un estero que puede tener agua después seguir derecho después subir, no bajar por la sirena y por allá, creo ¿por qué decía que era un kilómetro? porque en volar es un kilómetro pero ¿A la en rondela deberíamos traer al perro ¿eh? acá está igual para andar con el perrito se le pasan chancho, se tiran al agua, pues, al agua. Ah. Haciendo un náutica una huella piola. actividad del día. Segundo náutica del día, segundo live aquí en TikTok, haciendo randonáutica. Si ven algo raro, nos avisan. ¿Quieres ser el portal de la cámara? Ahí te Hay que andar diciendo ronda óptica todo el rato que la gente casi que estamos jugando ronda Estamos jugando ronda y nos, nos tiró hacia un lugar muy cerca del río <coughs> En realidad es por la borda del río pero a la mierda vaya Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nadie, <risa> vamos, a caminar, <risa> vamos a caminar hasta allá vamos estamos en live en tiktok en instagram también estamos ahora grabando con los modillos para youtube El amigo mayek aquí reconociendo la flor y la fauna Muy este es el Pumaitén, un lugar mágico, donde varias culturas antiguas eh, hacían sus vidas a la orilla de él. Si es que no me equivoco, podemos reconocer más arriba unas piedras tacitas. <coughs> y eso, este romeral. El río Pumaitén, mira para allá, hermoso. Estamos ahí, mira. Tenemos que ir para allá. <coughs> Voy a contar un poco del camino acá. Este es el famoso camino a la sirena, <coughs> un lugar donde viene la gente de Romeral. Eh, un lugar con mucha historia también se cuenta que era un lugar eh, mágico para las tribus acá de la zona que habitaban el lugar y supone que había una sirena ahí. <coughs> y esa sirena hundía a la gente y también podía ser vista en las piedras ahora hay un problema aquí Dime. El, estamos atravesando por el, por el otro lado del río pues. Y el random está, nos envía hacia el otro lado. ¿no? Es que este lado vamos a llegar a un tope, pero igual podemos ir por aquí hasta que damos hasta este tope. Es igual es espiante ese lado. ¿Cachai? Ahí está, estamos sí. al otro lado. Está al otro lado. Es que por acá vamos a quedar cortos, pero vayamos por acá, mira, <coughs> para que conozcáis. ¿Lo tenemos que cruzar entonces? Eh, podemos, podemos ir por el borde del río ahí. No, pero el borde del río no creo que sea tan normal. Pero el borde del río llega... ¿No hay una callecita así como esta? No, no, no. ¿Por el otro lado? No. no. Hay un borde de río así... ah fue un loco, fue un churrito, Ah, mira. Y nos vamos para allá entonces, seguimos por ahí derecho, vamos a llegar hasta una piedra donde después el río nos va a dejar pasar. Sí, ya. Y por este lado es similar, porque por este lado vamos a tener que, sí. <coughs> vamos a tener que caminar. Eh, hasta llegar a un lugar que hay que pasar el agua y después hay que pasar el agua de vuelta dos veces hay que mojarse dos veces para cruzar pero creo que vamos a encontrar el lugar antes según pero, yo pero como si al otro lado del río tenemos que cruzarlo pues no? dos veces mira, vayamos por acá primero para hasta ¿dónde llegamos? mira buscando el punto random el día de hoy con nuestro querido amigo Magic Magic Sin ¿Cómo viene un auto, viene un auto. ¿Qué un auto. Viene un auto. ¿Qué color a la polera del el chiquillo del auto? Mira, es como una piedra... <coughs> Puede Parece una piedra así como... Mira, a las tacitas. ¿Qué por acá, May ¿Ah? Por acá. Sí, sí, por ahí. Acá siento la energía acuática. <tose> <tose> oh, ¿Qué qué qué Vamos a caer por acá por el lado del río a es Aquí no va a cruzar porque hay agua, hay que ir por dentro no. Miren como una ropa ahí ¿Qué es eso? Hay que pasar justo por ahí Vamos por por el lado Hay una ropa ahí Como una fresa Estamos jugando random náutica, andamos metidos por acá a la mierda acá igual hay un camino, ¿Ah? acá igual hay uh -huh. por, ahí por el lado del río no se puede pasar porque está muy alto el río vamos a... mira aquí se ve loco ya al frente wey se ve re loco <coughs> antes que se no haga de noche me voy para acá medio brígido <coughs> jugando randonáutica se me empieza a hacer de noche Quieren regalar una florcita aquí por la valentía. Andan nada, wey, andan pero Camino, mira todos los que nos quedan Estamos como en... en, como en un Como quinto ¿No la vamos a lograr decir esto? No creo Sí, hago un ratito más previo ¿Pero cuál camino los dos? Siempre cerca del río Siempre cerca del río Sí Siempre siempre Sí estamos jugando rando, ¿no? náutica <risa> hasta aquí vamos a llegar más bueno. un poquito más allá se sacar el camino ¿Y no hay tierra, se pasa por las piedras ahí. Acá, ¿no? ¿Y ahí qué hay? cae por ahí. No cae por ahí, esta vez puede ser la primera, ¿no? Sí. Ah, pero que bien hecho este camino, qué bonito. Ah, no. Se cierra con el pili. Me parezco con burra Primero, voy venderle la internet a ah. esto Es casualidad de andar con los machetes. <coughs> Pero, a este tiempo? Eso, oh, al cuando rando náutica acá con mi querido amigo Magic. Este caminante estaba cerrado, no existía ¿Vale de brazo, güey? Mira, ya no estamos ni a la mitad ¿De verdad? Sí, mira Fuimos buenos Queda la mierda, vaya, que al frente de la sirena ¿Al frente de la sirena? Sí No, está difícil. A a Mira lo que nos toca para allá. A ver, deja de ver el pea. Bueno Viris, este es un lugar muy bonito. A ver, pero no, no se. No hay ve. nadie, no hay nadie ahora. Mira que no se alumbra bien. bien. No. A ver. Bueno, hay, hay roca, hay agua, es como un túnel. Pero donde ya no podemos pasar, así que mañana le ponemos hasta el siguiente punto. Hay una roca gigante A ver, anda, a grabarla, anda, anda, anda, anda, A ver, dos cámaras? A ver, Magic Mike. Está Magic Mike. Julio, ahí están todas esas murras de espinas. ¿Lo ves como un portal? ¿no? Claro, de hecho, Si pues. o sea, hay que abrir rota de agua. Y de aquí, en el patio también, era. no sé. Ya no sé, ya no sé si que... Ay, pues chico, en está lleno de araña, amiga. está lleno de arañas para allá. La araña en la noche se llama, ¿Queréis ver si tenía araña de arriba? No. Dale de vuelta. Dale vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. No, no te nada. Ya. Yeah. <coughs> uh. Entonces nos despedimos. ¿Vamos de vuelta? Bro? No, pues Carlitos. Lo pedimos de la gente. Ya. Yeah. Chao. Que tengan buena noche. Acuérdense siempre saludar y pedir permiso al bosque cuando entren. Y eso. Chao gente, nos vemos pronto. Abrazotes, casi lo logramos. Igual llegamos a un lugar loco. Tendrá que estar enterrado, ¿y? ¡Oh! Oh, salió Qué asco Ay, oh, qué asqueroso ¿Dónde oh, oh. movió no? Sí, donde sacaste la pata y una hueá muerta ahí y... Una hueá. No. no, no, esta cosa sí, ¿eh? es es un huevo, huevo es un animal grande, un caballo Hola bueno, amigos de, de TikTok, amiguiris, amigas, amigas oh, Tenemos presencia de... Un agua muerta. Agua muerto, pero... Al puente acá. Oh. Vamos a averiguar. Oh. Que está ahí así como muy Uf